Ok, ¿cómo están todas las personas que nos siguen a través de nuestro portal Telenor.com.do? Estamos celebrando por el millón y pico de visitas que tenemos en Instagram en esta semana y qué forma de regalarle a ustedes algo sumamente especial y regalarle un artista sumamente completo que para mí es uno de los más completos del género y es el Poeta Callero. Poeta, ¿cómo estás? Bienvenido a San Francisco de Macorís, ¿cómo te sientes? Estoy súper, extra mega, multi, ultra bien, gracias a Dios, de verdad, muchas gracias por invitarme y muchísimas felicidades, de verdad. Eh, poeta, te vemos en esta etapa muy familiar Muy, muy trabajado Estás muy activo eh, últimamente ¿A, ¿A qué llega? ¿A qué debe ser Nuevo cambio en ti eh, como, como artista? Ahora mismo estoy en mi carrera Enfocado, la familia eh, Ocupa un lugar muy importante en mi vida Y tenía que formalizarla Tú sabes, yo crecí sin papá Y ahora que me nació mi hija quería dedicarle el amor, el tiempo, tú sabes Pero ahora estoy sumamente enfocado en mi carrera Gracias a Dios Todo el mundo en las redes sociales se sorprendió Cuando tú le diste de regalo a tu esposa un, Una casa frente al mar eh, eh, es, es bello, vale la pena Trabajar por cosas así Wow, eso es, yo, yo siempre he soñado con eso Tú sabes, y... Es algo hermoso, de verdad, estar ahí frente al mar, con los pies mirando para el mar, así, con, la, con los pies en la arena, eso es algo que hace a cualquiera sentir, sentirse bien, de verdad que sí. Poeta, en estos últimos días eh, ha habido muchos rumores con las prohibiciones de las canciones de los artistas urbanos y la Comisión de espectáculos Público en este año ha sido uno de los años que más ha prohibido canciones. ¿Qué opinión tú mereces de, de eso que está haciendo JM Hidalgo? Bueno, ahí no está ninguna de las mías, eh, respeto a la comisión y también los artistas urbanos deberían de cambiar un poco su letra, tú sabes, la cambian, cada día van cambiando, pero al mismo tiempo nadie lo puede juzgar. Le pido a la comisión que no juzgue a los artistas urbanos porque ellos simplemente están cantando de las cosas que a ellos los rodean. ¿Tú sientes que no es el, no es la música lo que ayuda a que sigan los males, el contenido de las letras? Los males ya están, tú sabes. Los malos, por ejemplo, a mí mismo, eh, lo que me inspira para cantar es las cosas que me rodean. ¿No sientes tú que esas, esas leyes y esa forma de manejarse de la comisión es un poquito vieja, obsoleta? Eh... Quizá, pero no puedo juzgar la manera en que lo, en que ellos lo hacen. Sí les pido que siempre se actualicen, porque el que no se actualiza se lo lleva a quien lo trajo. Pero, tú sabes, se deberían de actualizar realmente, pero, lo tam pero tampoco lo juzgo por su manera de trabajar, porque nadie sabe las condiciones en las que ellos trabajan. Quizá les falta personal, quizás son muy nuevas, asesoría. pero asesoría, pero lo apoyo, tú sabes, porque todos necesitamos un país mejor. Tú mismo acabas de decir, no hay ninguna de las canciones tuyas prohibidas. Hay, arti hay, arti hay, <coughs> no, hay existen artistas que se recurren a la a usar temas de forma muy implícita. Y en ese ejemplo, que no él, él no, no, no era el caso antes que él lo hacía, era el lápiz consciente. Cambió esa línea. ¿Crees que se debe de usar esa herramienta de, de cambiar de lo de, de un tema light a un tema más, un poquito más explícito? Bueno... No está ninguna de las. O sea, el lápiz, el lápiz. Lo que intenta demostrar. O lo que acaba, o lo, lo que demuestra. Es que a la gente. A, le gustan las canciones. Malas, vulgares. Tú sabes. Porque el lápiz tiene. Toda la vida cantando canciones limpias. Y la gente. No. No le hacía caso. O sea, le hacía caso, él tiene una fanaticada de de la piscita que son fieles, pero los medios de comunicación no le pre, no se enfocaban como se enfocan cuando es para mal. Tú sabes, eh, y la culpa no es tuya, tú sabes, porque tú simplemente me estás haciendo una pregunta que todo, que cualquiera que está sobre el tapete ahora mismo, tú sabes, pero lo que vende el morbo, la gente le gusta el morbo, pero al Lápiz consciente lo apoyo, un excelente exponente, y pronto vamos a grabar una canción, el lápiz featuring el poeta. Hay canciones que tienen un impacto sumamente en la calle grande, que tienen un contenido como tú dices explícito, pero hay canciones con una calidad, por ejemplo, te pongo de ejemplo un tema tuyo como videos y fotos, que fue un tema de calidad. ¿Tú crees que la música con calidad esa es apoyable en, en República Dominicana? Esa, esa es la, la que a mí me gusta realmente. Y yo tengo una trayectoria ya de 10 años de carrera, que la gente me la apoya. Tú sabes, eh, tuve una caída, pero no fue ni siquiera por la manera en que yo hacía música, tú sabes. Eh, y no voy a explicar tampoco porque ya eso quedó atrás, pero realmente quiero que. Que la gente se... me siga... tú sabes, invito a la gente a que me sigan apoyando porque ya yo estoy de vuelta ahora mismo y lo que estoy haciendo música con calidad. Y es así, tú siempre te has catalogado por hacer temas con calidad para las mujeres. Creo que uno de los principales que comenzó a creer en ese, en ese tipo de temas de mujeres ha sido tú y también uno de los que también es propulsor, porque te sigo, de las músicas sociales ha sido tú, poeta, pues, ha sido como un, tu voz... Para las personas que quieren un llamado social como 16 de mayo, desahogo, real desahogo, me acuerdo de ese tema, cuando estabas en la Charlie Family. ¿Ese tipo de tema es necesario para nuestra sociedad? Ese tipo de, de tema mucha gente lo solicita y a mí me identifican mucho, mucha gente se identifica con ese estilo de, de letras. Tú sabes, que no son para buscar dinero, son, son, aunque se busca dinero, tú sabes, la gente me contrata también, pero son temas que tú lo haces porque a ti te gustan y, y, y llegan, penetran, a mí me identifican y me caracterizan. Son temas trascendentales. Eh, ¿Cómo tú ves que de un tiempo para acá los boricuas ...han penetrado mucho el mercado dominicano... ...antes solamente eran ustedes los que dominaban ese mercado... ...ahora ya está más dividido... Eh, ...¿tú te sientes que la competencia es un poco más fuerte... ...o no te afecta o tú lo ves normal? La única competencia cuando yo me paro en el espejo... ...cuando yo me miro frente al espejo yo digo... ...ahí que está tu competencia... ...pero después no hay ninguna competencia... ...con los boricuas lo que hay es que grabar con ellos... ...apoyarlos, eh, ellos que nos apoyan a nosotros también... Y nosotros los dominicanos necesitamos muchísima unión, sobre todo entre nosotros mismos debemos de colaborar muchísimo más, tú sabes, más que con los de allá, debemos de colaborarnos nosotros, eh, primero unirnos, tú sabes, no está mal que grabemos con ellos, tú sabes, de eh, está bien que grabemos con ellos, pero... Lo que está mal es que grabemos con lo de afuera y que con nosotros mismos, en vez de apoyarnos, nos tiremos, que no, tú sabes, pero el género, el género se va a apoyar, el género va a cambiar y el género se va a poner en la meca y va a estar en primer lugar. ¿Qué opinión tienes? Que muchos, eh, veo una campaña y vi que pues, subiste, eh, vi artistas y colegas tuyos que están apoyando el concierto que va a tener multitudinario El Alfa. Cree que los colegas deberían apoyar ese concierto? ¿Lo sumaría al movimiento si ese concierto se da multitudinario del del Alfa? Claro, claro. Eh, apoy, apoyo al Alfa 100% en su, en su concierto. Eso es un sueño que yo también lo tengo. Y que me gustaría que me apoyen a mí también cuando, cuando, cuando sea la fecha. Así que si ahora a él le toca, yo encuentro que la solidaridad se necesita para su concierto. Sería... Sería bueno que todos lo apoyemos. Yo apoyo al Alfa en su concierto nuevo que, que, que está preparando. Así que, nada, vamos allá, activo. Bueno, poeta, la último, el último tema tuyo está sumamente jocoso, sumamente encendido, del Poe. Eh, ¿Qué más viene para ti? ¿Qué más viene en este 2018? O vengo mucha, con muchas colaboraciones con los diferentes exponentes, tú sabes, con el Alfa, con, con muchísima gente viene, nosotros nos tiramos, de vez en cuando hacemos tiraderas, pero es, es cosa comercial, tú sabes, eh, y nada, pero de ahí no pasa nada personal, lo personal no apoyamos, esto es un género y... Tenemos que dar a los fanáticos lo que, fanático, lo que los fanáticos nos piden, mucha unión Entonces el Pablo pablo Pueblo es una canción que ya está pegada Y vengo con la colaboración con Secreto que se está recuperando Hemos orado mucho, la familia Callejera, eh, gracias a Dios está en México Ya lo operaron y todo está bien, vengo con esa colaboración con él Y con muchas colaboraciones más, tanto nacionales como de afuera Sí, porque muchas personas se quedado esperando, yo voy para adelante parte dos con un secreto. Así mismo es, así mismo es. venimos con, con, con este tema del Pablo del Poet, pero también venimos con varias colaboraciones más que, que le van a gustar, yo sé que te van a encantar eh, Ya para finalizar Poeta, eh, yo creo que ya tú lo habías hablado anterioridad, eh, el caso de que en una canción de Quique Llano, Mozart te dedicó un verso eh, ¿No sientes tú que eso fue un desahogo, tenía eso guardado? ¿Cómo tú lo ves? Eh, no, él improvisa y él improvisa, tú sabes No me dio tanto no, no me dio tanto no fue Pues yo lo encontré normal, tú sabes Yo se sentía como que estaba improvisando O sea, tú, no, tú nunca vas a hacer una respuesta Ya tú no, le, no piensas responderle Eh, quizá en un momento, en algún momento quizás quizás le responda, pero Yo, qué sé yo, yo no le tiro a eh. Yo lo que hago es que lo confronto Yo digo la verdad, me meto en un tema ahí Y lo invito a improvisar, hago cualquier cosa ahí, pero al final del día, Mozart y yo y yo somos pana. Bueno, gracias Poeta, de verdad, por visitarnos aquí en San Francisco de Macorís. Tú sabes que esta es tu casa, la página Telenor es tu casa. Y nosotros claro. siempre vamos a apoyar el trabajo tuyo. Y quiero que a las personas tú le digas que apoyen a tu nuevo tema y que te sigan por las redes sociales. Claro, claro que sí, claro que sí. Este, apóyeme con mi nuevo tema que se titula El Power del Power. Y quiero felicitar a todos los usuarios, seguidores de la página de T-Lenor en su aniversario. Gracias a ti, poeta. Gracias, hermano. Siempre.